Bueno, hola. Me llamo Rodrigo Ruiz. Eh, es, voy a presentar el proyecto final del bootcamp de CoreCode. Eh, pues nada, os comparto pantalla para que lo vayáis viendo. Eh, bueno, como se ve aquí, el proyecto es sobre arquitectura. No, no tenía nada muy claro sobre qué hacerlo y mi mujer, que es arquitecto, pues me dice: ¿Y ¿Por qué no haces una cosa? sobre edificios, que hay muchos tipos, y dije, ah, pues aquí parece que sigue un tema. El, entonces, bueno, encontré, o sea, el proyecto al final, resumido muy rápidamente, tú subes una foto y distingue el estilo arquitectónico que, al que pertenece, ¿no? Y luego te da un poco más de información. Eh, lo subí, pues a ultimísima hora, a principios de semana, a Erucu, así que está en producción, si alguien lo quiere cotillear. Es la versión 1.1, 1.0, perdón. Eh, evidentemente hay un montón de cosas, bueno, un montón de caminos por los que seguir y mejorar que estoy en ello. Eh, bueno, por contaros un poco antes que nada. Ay, vaya, me he liado. Eh, el proyecto yo encontré en Kaggle, un dataset que se puede descargar, que contiene 10.000 imágenes. El, de las cuales al final, o sea, 10.000 imágenes re, repartidas en 25 categorías, ¿no? en 25 carpetas de 25 estilos diferentes. Eh, evidentemente es un, muchísima información eh, y, y el, me encontré muchos problemas a la hora de entrenar los modelos que probé, porque el, o sea 25 categorías para cualquier modelo es, es muchísimo. Entonces, por consejo de Santino creo que fue, eh, dice, bueno, pues simplifica el problema céntrate en cinco y dice, no, vale, pues voy a coger cinco y cogí todas del siglo XX con idea de que se pareciera mucho no coger un edificio de hormigón, rascacielos y, y una pirámide, que eso evidentemente hay diferencias, sino coger pues, un edificio de principio del siglo XX y un edificio de mediados entonces que hubiera un poco de complejidad ¿no? que no fuera una distinción tan fácil eh, probé varios modelos y por consejo de Daniel, que me pasó el este, el, acabé en un modelo que, es, por lo que he estado leyendo, se usa muchísimo, que es el ResNet 50, con, con una modificación. Era un, de un artículo que me pasó de una persona que distinguía flores, tipos de flores. Eh, pues nada, con eso cogí las fotos y entrené el modelo, y llegando a, pues, eh, a unas. A un porcentaje de confianza mayor del 80%, más cerca del 90. Eh, las imágenes que yo usé, que al final pues, no eran las 11.000 del principio, sino eran solo 3.000 de los cinco modelos, eh, por experiencia de un ejercicio que hicimos durante el curso, eh, me di cuenta de que era mucho, más, eh, mucho mejor distinguir geometría que distinguir color y geometría, porque los modelos tienden a confundirse cuando las cosas se parecen. Entonces decidí en utilizar en vez de imágenes en color imágenes sin blanco y negro, aunque luego yo presento evidentemente imágenes en color, que es como vas a ver las cosas. Eh, una vez ten, con el modelo ya entrenado, yo ya me fui a, a Streamlit y empecé a reinarle con cosas. ¿no? Bueno, hice esta primera pantalla, la que explico un poco el cómo funciona así brevemente con esta foto y los modelos que tengo, o sea, los estilos arquitectónicos que tengo con idea de ir ampliando, pues la tengo cinco, pues empezar la segunda columna también con otros cinco y luego así hasta los 25 modelos o categorías que, que tengo. Eh, o sea, cuando llegas a esta segunda pantalla, eh, el proceso es muy sencillo. Tú subes una foto confirmas que la has subido para que el modelo empiece a trabajar, te la adivina, eh, pues voy a coger así una, estas sí es que son muy fáciles, pero una de estilo internacional, o sea pone aquí international style acortado para que luego la predicción veamos si de verdad se equivoca o no se equivoca, entonces nada, le confirmo para que el modelo empiece a pensar, piensa y me sale ahora que es international style, o sea que el modelo además con un porcentaje de, o sea, cierta con un porcentaje de más alto. Eh, puse aquí un botón para ir al, a Wikipedia, la verdad que en el, en el proyecto este casi lo que más he aprendido ha sido de arquitectura. Eh, y Entonces luego el, el modelo llama a, uno, a, a una base de datos que cree con edificios similares para que veas, eh, pues este modelo, es o sea, este edificio es de este estilo y ¿por qué es de este estilo? Bueno, pues porque se parece a este, a este y a este. Esa base de datos que cree, eh, o sea, la hice a mano, entonces lo que fue es crear una base de datos en, en Mongo con, bueno, hice un Excel con, con las fotografías, el autor, el, el año en el que se construye, el, el nombre del propio edificio, eh, lo subí todo a MongoDB y, y toda, esta, toda esta información que aparece aquí abajo, pues, para que no sea tan, tan aburrido y siempre salga lo mismo, las imágenes aparecen de forma aleatoria. Ahora mismo hay 10 imágenes por estilo. Evidentemente, pues con tiempo puedo ampliar para que sea más interesante y incluso alguna vez pues, coincida que estás buscando el edificio que te sale abajo. Eh, pues Por ejemplo, volvemos a hacer con la misma imagen y saldrán otras tres. Pues ahora... El... No, eh, esto sale de forma aleatoria yo le puse un, un random eh, en el resto del repositorio del github hay una explicación sobre qué hay dentro de cada una de las carpetas con idea de que si alguien tiene mucho interés en, pues en basarse en esto porque le sirve para lo que sea o qué, qué se tiene que bajar para qué sirve cada documento .py o .ip bueno, el de Jupyter Notebook, eh, pues lo pueda hacer en función de lo que a él le interesa, incluso que hace una base de datos nueva, si le parece. Eh, y la verdad, el modelo como pesa mucho, pues si lo tuviera que subir a Google Drive, pero bueno, eh, es accesible, que lo he probado desde, otros, desde el teléfono y desde otros ordenadores para, para ver que si alguien de verdad lo necesita y lo pueda Coger. Y nada, por último dar muchas gracias a, pues a, a la escuela, a la gente que está ahí trabajando, eh, a los profesores que en concreto hemos tenido, pues a Álvaro sobre todo que es el que más nos ha tenido que soportar, eh, no entiendo esto, eh, a Daniel y a Santino que llegaron aquí en el último momento para ayudarnos también con el proyecto este y luego a mis compañeros de que también he aprendido un montón y por mi parte ya está.